a la hora de crear motivos photoshop se presenta como una herramienta poderosa para aplicarlo sobre cualquier selección voy a trabajar con el marco rectangular voy a hacer un pequeño zoom por aquí con clic y arrastrar voy a generar una pequeña selección del mismo lo voy a dejar por aquí más o menos estoy presionando la barra espaciadora ahora en el panel de edición me voy aquí donde dice definir motivo y aquí voy a poner un nombre que le voy a poner como paisaje damos clic en ok me dirijo en este momento al archivo donde vamos a aplicar ese motivo en la capa de texto me voy aquí a estilos de capa y vamos a poner pattern overline y en español sería definir motivo en patrono o en motivo aquí tenemos ya todos los motivos algunos vienen por defecto y estos son los que hemos creado aquí tenemos el de paisaje antes de dar clic en ok podemos tranquilamente crear un viser y relieve o quizás un resplandor interior para darle más realce a lo que queremos trabajar. Clic en OK y ahí lo tenemos.